Hola, qué tal. Bueno, voy a hacer un pequeño vídeo porque he venido que tenemos, tengo que, que reparar una cubierta una, de un edificio bastante antiguo, más de 50 años ya se ha hecho la IT y todo, que estaba estado haciendo los trabajos en la fachada, ya la hemos reparado, pero también tenía problemas en la cubierta y bueno, pues, eh, uh, ¿qué <coughs> y, y nada, pues eh, se decidió que después de haberle dado no sé cuantísimas capas de color o caucho y que no, no solucionaban nada, y que los vecinos seguían teniendo problemas de humedades, pues al final hemos decidido hacer una, una cubierta con EPDM. Y como han traído la EPDM, han preparado las rozas, está todo preparadito para colocarlo, pues he pensado que podría ser interesante eh, hacer un vídeo para, para enseñaros cómo, cómo se queda preparada una cubierta y que veáis todo el tema de las rozas. Así que, como siempre, cambiamos la cámara y os enseño cosas. Bueno, por un lado, aquí es que tenemos tejas que hemos quitado y tal, de, de otra parte de cubierta que es aquí arriba, que bueno, eso será cuando pueda subir con andamio en condiciones, y eso os lo pueden enseñar, pero de momento lo que tenemos es esto, las láminas de PDM que ya están por aquí, como veis están marcadas con medidas porque están ya cortadas en las zonas donde queremos colocarlas, ahí en realidad vamos a, vamos a cubrir toda la cubierta con cuatro trozos, para intentar hacer los mínimos los mínimos solapes posibles eh, y se van a hacer todos los encuentros y tal y cual. Entonces, aquí está esto, como veis antes, había clorcaucho caucho, eh, pinturas, encima de pinturas que no funcionan, que hay, ahora ya no se sé por qué las han quitado, pero había unas zonas, por ejemplo aquí, espera, me voy a quitar de aquí, así, aquí habían burbujas y debajo había otro clorcaucho caucho y, y no había malla y en fin, entonces los vecinos pues oye, siempre, tenían, siempre estaban con problemas. Además también tenían otro condicionante, que es que las aguas escurrían, venían desde allí, toda esta es la pendiente, venía directamente para allí, y claro, aquí volcaba directamente hacia abajo, saltaba la canal, y entonces la canal se, al saltar la canal pues se volvía a meter para adentro, no tenía goterones, y esta última planta pues siempre tenía problemas. Y además también resulta que esta barandilla, que la vamos a quitar, eh, estaba anclada al suelo, entonces claro, el agua chocaba contra los anclajes y por ahí pues siempre tenía un, un punto de, de entrada de agua y la señora de abajo pues estaba siempre la pobre con, con un montón de problemas. Pero bueno, a lo que voy, os voy a contar cómo se va a hacer la, la lámina. Bueno, como está preparada ya todo el perímetro, como veis, aquí yo creo que es donde mejor lo vamos a ver. Mirad. Se ha hecho una, una roza perimetral a toda la cubierta. ¿vale? Se ha enfoscado con cemento. Y luego además, dentro también se ha matado para que no haya ningún punto que pueda pinchar la lámina. De manera que la lámina vendrá por aquí, subirá, se empotrará aquí dentro y luego se enfoscará para que toda el agua que pueda escurrir desde esta fachada se vaya por fuera y nunca se pueda meter por detrás de la lámina. Así que, Hola, buenas. Esa es la, la solución. Como veis, está todo, todo el perímetro preparadito. Como veis, aquí también pues se ha, se ha picado, se ha lijado, se ha preparado todo para que... Eh, no, uy, mira, aquí se han dejado un poquito. Para que este, t -t todo se pueda adherir, porque esta lámina va completamente adherida. Incluso en el perímetro y además también en algunas zonas, como por ejemplo en esta esquina, en esta parte de esquina, pues aquí se pondrán... Eh, se pondrán unos encuentros eh, para que para que estas esquinas eh, por las dilataciones y todo eso, pues nunca lleguen a pincharse, todo eso, la gente de Sofir lo tiene, que son, bueno, a mí me encanta trabajar con ellos porque son especialistas en temas de PDM, y Joaquín es un clave en estos temas, y, y bueno estos encuentros tienen más que resueltos y nada, pues siempre hay que tener confianza en la gente que te, que te trabaja. Luego también hay otros hay algunas zonas en las que no se haya podido hacer la roza, lo que se van a utilizar son estos perfiles. ¿Vale? Estos perfiles lo que van a hacer es en las zonas donde se tenga que hacer, se van a a colocar, espera, vamos a hacerlo bien. Se subirá la lámina, el perfil este se se silicona la por detrás, se pegará, se atornillará y se volverá a siliconar por aquí arriba, por aquí arriba para que el agua que escurra, pues, que no pueda entrar. Eso es en algunas zonas que no se ha podido ejecutar el corte en el tabiri. Pero vamos, es, son zonas muy puntuales, que ahora mismo no, no, puedo, acceder, no puedo acceder a ellas, pero que, que también se han tenido en cuenta para que, para que no haya ningún punto débil en toda la cubierta, que en el futuro pueda hacer que una inversión importante, como es hacer una cubierta entera con EPDM, que siempre es un coste un poquito más alto, pues merezca la pena porque pues esto ya les va a durar para toda la vida y no van a tener nunca ningún problema. Así que nada, esto es lo que os quería contar hoy, espero que os haya servido, si tenéis alguna duda o algo pues siempre me lo podéis preguntar, estaré encantadísimo de poder explicaros todo lo que queráis. Muchas gracias, hasta luego.